¡Y nada, ¡Siempre verde! Pepi me alegra tanto que tus patines estén en reparación Eso me da una excusa para llevar a mi bebé a la escuela ah, Mamá, déjame aquí, por favor Por favor, déjame aquí Sí, aquí ¡Mamá! ¡Oh, Dios, ¡Mamá! linda! ¡Que tengas un día maravilloso! Mamá número uno, no se rían, está apagado Clásica dejada de los padres en la escuela La ruina de la existencia de estudiantes de nivel ¡Oh! medio ¡Miren ese auto! <risa> ah. ¡Ay! Los mayores son tan geniales Sería genial conocer a uno Uno de ellos me habló una vez, dijo Comillas, quita tu trasero de mi camino, se cierran comillas Oye, Pepper, ¿tu primo Ned no estudia con ellos? No cuenta ¿Por qué no ves televisión en tu propia casa? No hay cable ¿No hay algo de la escuela que podrías estar haciendo? No Ned, ¿quieres entradas gratis para el estreno de la película Le Femme, Risada"? No, gracias, tía Lidia Cielo, ¿te gustaría hacer revistas atrevidas para adolescentes? No, gracias, mamá <risas> ¿Y estás, Ned ¿Quieres ayudar a tu viejo a construir una réplica en miniatura de la Atlántida? No, papá, gracias mm. Yo veré la Fenrizada, leeré las revistas atrevidas y construiré la ciudad perdida. Lo siento, la película es para mayores de 13. Oh, lo siento, Peperán, pero son demasiado atrevidas para tu edad. Lo siento, pero en la caja dice edad 13 o mayores. Ned, qué desperdicio de adolescente. Oh, hablando de eso, ya sabes que le obsequiarás a Ned la próxima semana que cumplirá 16. Ay, lo que haga en la clase de artes. No puedo creer que mi llega a los dulces 16. Sí, y le regalaremos lo que cualquier muchacho de 16 años desea, un juego de neumáticos. ¡Oh, Marín, no vas a creerlo. ¿Cómodo? Mi querido Primo Ned, debes estar muy emocionado ahora que tu cumpleaños se aproxima. Sí. Ya quiero mi juego de neumáticos. Se supone que será una sorpresa. Así que no digas nada. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Dijiste! ¡Neumáticos! hoy? Oh. ¡No te vayas a ningún lado! ¿Oíste? Hola, Pepper. ¿Quieres ir a grasoso y quesoso a intentar? Mm. Oh, oh. Ned tendrá auto la próxima semana, tengo que recuperar 12 años de amor de primos en 7 días y quiero tener esperanza de que me lleve a pasear. Nikki, sé que vas a decir que no debería usar a Ned para... ¡Sí puedes! Necesito deshacerme de estos zapatos, ¡ahora! Mete tu trasero ahí y empieza a doblarlo. Muy bien, es hora de que dos primos que se aman recuerden su infancia. ¡Ay, mira! Aquí estamos los dos jugando en la caja de arena juntos. Ese no soy yo. ¡Sí si lo eres! ¡Oh! Aquí estamos los dos nadando en el lago Tami. Esa es una latina de un ochenta. ¡No es cierto! ¡Vaya! Esos eran buenos tiempos, ¿no? En su exitoso decimotercer año, los quesos capones regresan a Hazelnut para otra presentación. Ah, los quesos capones. Siempre quiero ir, pero... ...las entradas siempre se agotan. ¿En serio? ¡Ay, perdón! ¡Claro que sí! Haría cualquier cosa por ir. Haría... ...lo que fuera. Nuestra mamá diseñó el vestuario de los quesos. ¿Por qué? Preguntas. Necesito que muevan sus influencias y me consigan dos entradas. ¿Y nosotras? ¿Qué ganamos? ¿Les gustaría ser traídas a la escuela y recogidas a diario no por sus padres... ...sino por un adolescente de preparatoria en su propio auto? Oh, parece que Monterrey Jack necesita una Jill. Yo jamás. <ríe> ¡Anímate, prima! ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Miren a Jack y Jill bajándola! ¡Eso tiene que doler! Hola Ned, estaba planchando tus camisas cuando recibí tu mensaje. ¿Qué? ¿Un documental especial de preparación de queso en el exclusivo gremio de jugadores de Hazelnut? ¡Claro que conseguiré entradas! No, papá no es miembro del gremio de jugadores ¿Y ahora qué voy a hacer? Necesito entradas para el documental Es de los fundadores ¿Puedes conseguírmelas? ¿Y te hago un favor debido a? Eres súper prima Te debo una Así es ¿Cómo se hace el queso? Un documental presentado con olor ambiental uh. Día uno Una campesina ordeña leche de vaca Aprieta Aprieta, aprieta, día 206, separando la cuadrada, día 748, la tragedia llega, el sello ha sido roto, contaminando todo el queso, debemos volver a hacerlo desde el principio Tranquila, lo sé, no debieron desaprovechar todo ese queso, ¡Qué horror Oh, oh. Eh, voilà, El suplé de fromage ha alcanzado la perfección Oye, solo faltan dos días para tu cumpleaños Debe emocionarte Decía que debe emocionarte ¿Sabes qué es lo que más deseo en la vida? ¿Qué? Una cena de gourmet Si tan solo conociera a un chef de hot cuisine Podría tener cualquier plato de queso que quisiera oh. ¡No, Peperan. ¡Yo únicamente cocino para mí! ¡Pero llegarías en auto a la escuela! ¡Háblale! El nuevo auto de Ned podría tener un lugar para Clubs. Oye, ¿quieres cheddar chino? ¡No, gracias! ¡Oye, ya arreglé lo de la cena gourmet para esta noche! ¡Excelente! ¿Y quién va a tener el placer de cenar en mi compañía? ¡Dime! ¡Miren! ¡Ahí tiene ella! ¡Te lo dije, Peperan. ¡Solo cocino para uno! ¡Solo hice comida para uno! ¡Ay, por favor! ¡Solo añade una lata más de salsa! ¡Es todo! ¡Eso es bueno! Y luego tal vez quieras atravesar un filete en mi corazón. <risa> <risa> ¡Disculpa! <risa> ¡Peperán! ¡Tengo que irme! ¡No lo harás! ¡Solo piensa en el juego de neumáticos! Oye, ¿se encogió el pato? ¡Nada vale esta agonía! ¡RENUNCIO! ¿Y... se les ofrece algo más? ¡Al fin! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién es mi primo favorito, eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! Oye, ahora que nos adoramos tanto, ¿qué te parece si me llevas a la escuela en tus nuevos neumáticos? Oh eche a perder la sorpresa y vamos a dejar esto para más tarde pero ya que el gato se salió del saco <risas> feliz cumpleaños hijo <risas> un juego de neumáticos justo lo que quería <risas> es una broma cierto <risas> Oye, prima, ¿te gustaría ver mis neumáticos? No, gracias. ¿Por qué, ¿Por qué creíste que iba a ser un auto? ¿Tú lo sabías? Ah, claro. Lamento haber intentado usarte, Ned, pero... ¿No sabes lo que significaría llegar en auto con un estudiante mayor? Me refiero a que por un momento sería la chica más genial de la escuela. Tranquila, prima. Yo era como tú cuando tenía tu edad. ¿En serio? <risa> No, solo me pareció bueno decirlo. ¿Y aún me puedes llevar? Sí. ¿Sabías que te estaba durando todo este tiempo? Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? Ah, Porque entonces no habrías hecho todas esas cosas por mí. Oh. Ah. Ah. Aún no puedo creer que me hicieras pasar por lo de los quesos capones. Ah, ah, ah, ah, Bebran, ah, ¿por qué nos están persiguiendo esas personas? ¡Beberán! ¡Espera, espera, espera. El lugar está lleno de locos. ¿Podrías ir más rápido? ¡No te vayas a ir! ¡No te voy a ir! te voy